Este video ha conmovido a muchas personas en TikTok. El pasado 31 de diciembre, este conductor fue sorprendido por sus hijos y su mejor amigo. El video se ha vuelto viral con el paso de los días del Año Nuevo. En el video se observa a unos niños celebrando la llegada del autobús que conduce su padre a la plataforma de la terminal de transportes de Medellín. Se ve cómo los pequeñitos saltan de emoción cuando ven aparecer el autobús donde viene su papá. Ellos eran conscientes que iban a iniciar el año nuevo juntos y llenos de amor. El bus se detiene justo al frente de ellos y se abren las puertas. Los dos pequeños no dudan en subir para lanzarse a los brazos de su padre. Oscar Mauricio Morales es el orgulloso padre que recibió la sorpresa. Oscar les había prometido a sus hijos recibir el año nuevo junto a ellos. También comentó que aunque tenía el afán de llegar, no podía acceder los límites de velocidad en las carreteras del país por lo que pensó que no iba a llegar antes del Año Nuevo. Todo esto según información de Infobae. Finalmente pudo recibir el 2023 con las personas que más ama lleno de amor y cariño. Reportó para Mundo Now, Eduardo Moreno.